Pero bueno, han sido tres días intensos contando el latinoamericano el día lunes y quería resumir algunos datos. Este congreso que se llama Descubrimiento e Innovaciones en Drogas Huérfanas, hemos cumplido 18 de las 20 sesiones programadas. Si le agregamos, porque está todo asociado, la Semana Global de Enfermedades Raras en México, las 8 que se hicieron en el Congreso Latinoamericano de Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas y las 12 que faltan de icorn para mañana y pasado. Es un conjunto de 38 sesiones que me permiten al menos eh, especular con que es el evento más grande en enfermedades raras hecho en Latinoamérica al menos y se encuentran en algún otro en otro lado que haya tenido tanta eh, acumulación de, de opiniones y experiencias en sesiones, háganlo saber porque yo no he visto eventos de esta naturaleza más grandes en cuanto al aporte de materiales. Más gente, mejor organizada, con más plata, todo lo que quieran, pero en cuanto a producción de material me parece que es el, el evento más grande. Hemos eh, compartido experiencias con, con expertos internacionales, nacionales, de la región. Más de 25 han estado con nosotros en este Congreso Médico. Eh, y también, contando latinoamericano, han estado funcionarios de gobiernos, grupos de pacientes, y han venido médicos de la industria, cosa que nos gusta mucho, eh, que la gente que sabe desde adentro cómo funcionan algunas cosas, vengan y colaboren con nosotros en un plano de equilibrio y balance. Las organizaciones que soportan esta semana global, están detrás, atrás, ¿la has sacado? ¿Has atrás, pero son eh, organizaciones típicas de pacientes como Femexer, Pide un Deseo, organizaciones de eh, más, de, de foros de cuatro partidos, gobiernos, industria, academias y pacientes, como la Fundación Geyser y AICOR, y el ISTE que nos ha dado un, un apoyo muy grande y ha sido la que nos ha hospeda, hospedado en este lugar. Eh, les voy a dar una conclusión a boca de urna, como diríamos, pero tenemos mucho material para, para usar. De hecho, todo lo que podamos recopilar lo vamos a publicar en la revista Rare Journal, que es una revista europea específica de enfermedades raras y drogas huérfanas que circula por todos los lugares de interés y vamos a hacer creo que un muy buen papel de aportes latinoamericanos eh, con los materiales obtenidos en, en, durante esta semana. Concretamente el Congreso Médico, puedo eh, opinar de que he visto que México en particular ha sido muy mexicano y, y también ha habido aportes latinoamericanos, tiene recursos y tiene expertos, no nos podemos quejar, los tiene. Y también tiene conciencia, menos los que han venido, y mucha gente que nos ha demostrado valores humanos, que son, digamos, factores que se necesitan para caminar en esta temática. Puedo decir que podemos tener deficiencia en cooperación, Interna y externa, y sin cooperación, eh, la temática va lenta o, o cada uno por su lado, y eso no es tan bueno. Podemos haber visto problemas de accesibilidad, problemas de datos epidemiológicos o, o médicos, o de, se mencionaron también, de farmacoeconomía, y eso pone un signo de interrogación en la parte médica. Y cuando cada vez que hay un signo de interrogación en nuestro camino, eso paraliza. Eso se soluciona con educación, investigación y desarrollo y entonces tenemos que trabajar todos juntos, las cuatro partes de las que hablaba, todos juntos, para que se puedan posibilitar una ley de enfermedades raras que las tenemos en varios países, no necesariamente desarrolla eso, también hay que buscar más cosas, más complementación. Eh... Tenemos que eh, también buscar homogeneizar las leyes y eh, la parte regulatoria también. Esta temática escapa a, a las normas de, que ocurren en otros sectores de medicina o de aporte de medicamentos. Enfermedades raras y drogas huérfanas, América Latina tiene que empezar a comportarse, lo que siempre decimos, somos todos hermanos, pero después eh, todos van cada uno por su lado. Y también tenemos que convencernos de que tenemos las capacidades, la, la, la conciencia suficiente en esta temática como para empezar a ser actores a, a nivel internacional, sobre todo, y no solo espectadores. Y eso es un poquito la intención de, de hacer esta Semana Global, ¿no? Empoderizarnos, eh, poner una cuña de aporte latinoamericano a, a, en las esferas internacionales y creo que en ese sentido para mí, eh, en esta evaluación inicial, creo que hemos cumplido. Eh, entonces, te paso, Virginia, a un comentario. Eh, la apertura del Congreso la hizo David porque es el dueño de casa y él va a tener el privilegio de hacer el cierre también. Solamente decirles muchas gracias. Es muy importante esta temática. Eh, inició el día 12 de octubre con el Congreso Latinoamericano. Eh, se lograron muchas cosas sensibles y relevantes o sea no fue solamente un congreso sino que eh, hubo participación del gobierno que es un actor fundamental para generar cambios y en ese sentido felicitaciones a los organizadores locales eh, me parece que la participación de la academia eh, es muy importante y ha tenido un lugar privilegiado teniendo un espacio en el medio de la semana Creo que tenemos que eh, impulsar mayor participación y eso ya es algo que, un, un deber para la casa, para cada uno de nosotros. Y sí decir también que esta semana finaliza ya eh, mañana y pasado con un congreso internacional donde van a tener la posibilidad también de escuchar y hacer conexiones con personas que están trabajando, por ejemplo, en enfermedades que no tienen diagnóstico. ¿sí? Muchas de las consultas son de pacientes que no tienen diagnóstico. También van a tener la oportunidad de escuchar a otros regulatorios. Van a tener la oportunidad de escuchar también a gente que está trabajando, eh, digamos, como, como referentes en determinadas enfermedades. Así que yo los insto a que... Hagan el esfuerzo de, de venir eh, mañana y pasado también, que les va a ser muy fructífero. Y creemos que no hay mejor colaboración internacional que justamente hacer un esfuerzo en donde ponemos a todos los actores a que intercambien y se escuchen. Así que, bueno, muchas gracias, muchas gracias David y felicitaciones por el esfuerzo de los locales también Alejandro. Muchas gracias, yo creo que ya eh, todos los que estamos aquí sabemos la problemática de, la, de las enfermedades raras como tal, pero hay una cosa que mencionó Emilio que sí me gustaría recalcar, que es la parte de cooperación, eso es algo que en México aún nos falta muchísimo, no como yo les comentaba en una de las charlas, no importa que el de al lado no te caiga bien, eh, hay que trabajar, hay que trabajar, uno por los pacientes, y otro por la investigación y por producir conocimiento para mejorar esta clase de enfermedades. Entonces, eh, al igual que Virginia, les agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí, que aún considero mi casa lista, y por supuesto que le agradezco mucho a Virginia, Emilio y a David que estemos aquí juntos y que yo haya formado parte de esto. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a quienes hoy todavía están aquí. Eh, voy a, antes de dar eh, unas palabras para cerrar este maravilloso esfuerzo, voy a agregar una numeralia que mi eh, querido Emilio <coughs> no tenía. El día de la conferencia de prensa se trabajó con cuatro diarios nacionales, salieron 18 notas en esos cuatro diarios nacionales, dos notas en televisión y una nota en radio, radio fórmula y en televisión, canal 11 y canal 13, específicamente. De las 18 notas, todas fueron contundentemente a favor del esfuerzo, salvo una en donde se nos, digamos, menospreció en el esfuerzo. Las demás fueron maravillosamente alentadoras. También... Eh, estuvimos, eh, hoy, hoy, hoy tuvimos una jornada interesantísima querida Consuelito eh, eh, hubo un momento en que había eh, sentados aquí 182 personas y el día, según me reportó el espía que tengo asignado se caracterizó por 625 personas en toda la jornada del día de hoy para dar un total de 1265 en los tres días eh, hoy fue un día de altibajos hubo un momento que estaba lleno y luego los 1265 hacen un promedio interesante para un país en donde como acaba de decir Emilio como acaba de señalar Ale hace falta que quienes no se suman lo empiecen a hacer yo dije al principio de este evento maravilloso que nunca sobra el que se suma y nunca hace falta el que se resta igual hay que poner las pilas mi querido eh, hermano Ignacio Burgos siempre me dice David Adelante sin rencores y, y, y promoviendo la unión, la alianza y la participación. Eso vamos a hacer. Ok, eh, de eso y IFMXC recibieron 14.126 visitas hasta el día de hoy, evidentemente relacionadas con este tema, es un universo interesante, no solo tiene que ver con los mexicanos sino otras personas que nos ven a lo largo del mundo, parece mentira, pero hasta en las Baleares nos están observando y bueno, eso nos parece interesante. El otro tema que hay que destacar es, hubo en Alianza Patrocinadores de la Industria Farmacéutica que fueron muy amables en su consideración de atender esta solicitud de apoyo. A eh, el grupo Gensine, al grupo Shire, al grupo Biomarín, a Bristol Myers, a Actelion, a la gente de eh, la compañía CLS, a la gente de la compañía que nos hizo el favor de patrocinar este evento no acompañada la institución, el ISTE. El ISTE, eh, miren, es bien complicado que una casa eh, de la anfitrionía, cuando esa casa se expone a que hablemos de temas que raspan muy fuerte a su propia institución. Y sin embargo tuvieron los tamaños y dijeron, vamos a hacerlo aquí. Eso no me deja ninguna duda de que la institución está haciendo un esfuerzo que habrá que reconocer siempre. Por lo demás, hay una expresión que ocupaba un familiar mío muy querido, fue como mi padre, fue mi padre adoptivo, y decía, mi hijo, él era taxista, él era un trabajador del volante, y él murió muy joven de diabetes, él tenía 49 años cuando murió, y en, el último, digamos, en la última hora que todavía vivía lo tenían encapsulado en una burbuja porque mi papi, así le decimos, eh, despedía olores nauseabundos eh, según los doctores ya no podía hablar y Víctor, mi hermano y un servidor, eh, pedimos que nos dejaran entrar a con él yo tenía 13 años y mi hermano tenía 12 y cuando nos vio entrar nos dijo eh, la profesión de taxista es una profesión muy noble la profesión que yo, ah, que yo ejerzo es una profesión muy digna, pero les pido de la manera más atenta que procuren ser algo más que lo que yo he sido y que lo sean con ánimo y con la aventura de hacer siempre el bien por quien lo merece. Que Dios bendiga a México por todo lo bueno que nos da. Que Dios nos dé la luz para pensar en que las cosas deben de ser mejor, pero sobre todo a ustedes, a los que están aquí, les agradezco enormemente la disposición, especialmente eh, estimado Enrique, te vi desde el primer día a primera hora, te veo en este último día de esta jornada, a última hora, en serio que te lo agradezco enormemente, este señor no necesita que le hago un sorteo, por favor no le das unos libros y me vale madre lo demás. Muchísimas gracias, Toto, ¿quieres decir algo por favor? pero ah nos mañana. A todos ustedes muchas gracias, a Emilio, que es un amigo muy querido, a Virginia, que es una amigasasa hermana, a Alejandra, que es una cómplice de sangre, de hermanos, maravillosa, les agradezco muchísimo el soporte, a Consuelito, a Alina, a Ricardo Bodina, a todos los que hicieron posible hasta este momento, este que ha sido para mí un evento que representa algo que yo soñé hace muchos años, muchísimas gracias. No se olviden las personas que están eh, invitadas eh, a la cena, que en unos momentos más...